¿Para qué se usan los delegados comúnmente? Bueno, principalmente se usan para pasar métodos como argumentos de otros métodos o de constructores. Eh, nosotros mañana vamos a ver, por ejemplo, la clase task que se usa para, para hilos. Y esa clase o, o, o sus métodos reciben tipos delegados eh, como argumento. Hasta el cuatrimetro pasado se daba thread y también recibía, tenía dos delegados como argumentos en un constructor. Eh, el sort, por ejemplo, recibe métodos como argumentos. Y la forma de hacer esto es que ese parámetro de entrada sea de un tipo delegado. Otra cosa que se puede hacer es almacenar métodos como atributos de un objeto. ¿Para qué nos sirve esto, atributos o propiedades, no? Bueno, tal vez nuestro objeto, al hacer algo, tiene que responder o accionar algo sobre otro objeto. Y tener eh, la, flexibilidad, la flexibilidad de que otro objeto nos pase un método de manera flexible que nosotros vamos a llamar cuando ocurra determinada cosa, es otro uso de los delegados. Este uso particular de los delegados, vamos a ver que hay una mejor manera de hacerlo, que es con eventos. Eventos es la última clase, pero los eventos no son más que un tipo especial de delegado. No tienen, no, son eso. Los eventos son en gran medida, diría, un delegado, eh, pero digamos perfeccionado para un uso específico que es reaccionar a una determinada acción o cambio en un objeto. Devolución de, de llamada sincrónica o lo que se llaman callback. Eh, los callbacks son, a ver, yo llamo un método de un objeto y ese método va a tardar bastante en resolverse. O sea, no, no me va a responder inmediatamente. Esto se llama eh, asincronismo. Cuando... Eh, llamo a algo y no me quedo esperando la respuesta, sino que le paso un eh, método que cuando se termine, cuando, cuando esa respuesta esté lista, se va a ejecutar. Entonces, llamo un método, ese método eh, tarda mucho en resolverse y yo, en vez de bloquear a la aplicación, le paso un, un método a través de un delegado y cuando ese proceso termine, ese método se va a ejecutar y va a generar algún cambio en el sistema. ¿Sí? De nuevo, hay una forma de hacer esto mejor, pero antes no existía, antes se hacía con delegados. Ahora eh, se puede hacer con async y await. Pero a fin de cuentas, eh, eh, la idea es la misma. ¿Sí? Eh, lo que va a ser... Lo va a manejar .net, pero a fin de cuentas se está pasando esto en el fondo. Eh, no vamos a ver igual a single await, al menos no este cuatrimestre, eh, pero pueden investigar sobre el tema. Y, por último, desacoplar y otorgar flexibilidad. Bueno, esto es lo que les conté antes de que eh, al... al al poder pasarle un, un método que me resuelva algo o que, me, o, o que resuelva una lógica y me dé un resultado y que como la resuelva sea completamente flexible, desacopla a eh, la clase... Ah, eh, esto lo tenía anotado, pero está muy bien anotado, por eso no, lo voy a leer. Desacoplan a la clase que los declara de la clase que los usa, o sea... Por un lado está la clase que declara los delegados y por otra la clase que eh, usa al delegado. Entonces, se pueden desarrollar completamente distintas, incluso podrían estar en una library, eh, no, no, no ser realmente parte de la solución y le da flexibilidad al no acoplarlas.